Y de repente dos veces al día o no tomar desayuno, porque algunos creen que no tomar desayuno Exacto. eso va a ayudar a bajar de peso o de repente tener una sola comida o un, una comida para toda la semana, de repente, no sé, pues pollito con papas o pollito con ensalado, qué sé yo, pero repetir esa comida diariamente. ¿eh? Claro, ¿no? O si no, también se, se escucha mucho que un solo alimento, ¿no? La, la dieta de la piña, la dieta del, del melón, la dieta de la naranja, y es como que todo el día deben estar incluyendo esta fruta o este alimento y con eso van a reducir. Hay mucho mito y hay mucha creencia y sobre todo en épocas de verano la mayoría busca disminuir eh, todo el exceso que han tenido durante el año. Adicional que también por motivo de la pandemia se ha visto un gran aumento de, de, de sobrepeso y de obesidad, ¿no? Y por lo mismo que estamos viviendo es algo alarmante. Eh, lo que tenemos que tener en cuenta es que no es solamente hacer una dieta que nos quite los, los, los kilos, por uh -huh. así decirlo de una manera muy rápida, sino también no disminuir el tema de la salud. Porque a veces nos, nos privamos de alimentos, como tú dices, ¿no? Las personas dicen, no voy a desayunar, no voy a cenar, solamente voy a tener una comida. O todos los días voy a comer ensalada, solo ensalada, y al final van a tener deficiencias, ¿no? Y al tener una deficiencia de proteínas, de vitaminas, de minerales, hacemos que el sistema inmune se debilite y ahorita con lo que estamos viviendo... Es eso, muy fácil contagiarse. Exacto. Va a ser va a ser de que, aparte de que de que nosotros estemos con el sistema inmune debilitado, que la enfermedad, o sea, si nos coge el COVID, sería, eh, digamos, el tiempo de recuperación más prolongado. Claro y a ver sabemos muy bien que las dietas ayudan porque bueno a nosotras y bueno no ahora el hombre y la mujer les gusta verse bien. Uh -huh. A veces, si es que nosotros estamos muy subiditas de peso, nos cuesta un poco bajar, ¿no? los, los kilitos de más y nos desesperamos, desesperamos por bajar de inmediato, en un mes o dos meses bajar 10 kilos, 11 kilos, que a veces se puede, si, si tenemos un buen sistema inmunológico, un buen sistema inmunológico, no, un, un buen, buen si metabolismo, metabolismo. <risas> un buen metabolismo, porque hay personas que comen demasiado y no suben de peso, Exacto. o hay personas que comen poco y a pesar de que comen poco y como dicen coloquialmente, respiran y suben de peso. Entonces, eh, nos desesperamos tanto que podemos buscamos en internet o no acudimos a un especialista no, exacto, un que sabe que ha estudiado para que nos dé una dieta adecuada para alimentarnos bien y también bajar de peso. ¿no? Claro. Entonces, una persona que opta por, y acá empezamos con los mitos y verdades también de las dietas porque siempre ocurre eso. El consumo de agua está muy bien. Está excelente. ¿Todo, todo sí, es supuesto. bueno consumir máximo cuánto alrededor son dos litros, de litro y medio a dos litros. ¿no? Si es una persona que está haciendo una actividad física, uh -huh. ahí sí debería aumentar su consumo. Pero una persona normal debe estar tomando ocho vasos de líquido al día. ¿El consumo de pan? Eh, se puede consumir, solamente que no vamos a estar consumiendo todos los días... Tres panes, cuatro panes, ¿no? O también hay que tener en cuenta algo. Hay muchas personas que dicen, yo ya no, yo ya no estoy comiendo pan, digamos, francés, y ahora estoy comiendo pan integral pero tienden a comer la misma cantidad o más de lo que comían en pan francés. Entonces, es igual, estamos sumando calorías. Ahí viene mi duda, porque yo escucho mucho eso de, bueno, no comas pan francés o de, o de yema, pero come, come pan integral. ¿Hay mucha diferencia entre pan integral francés y yema? El, el tema de, cal, de calórico no es una gran diferencia, lo que sí que nos va a dar un mayor aporte de fibra. Cuando nosotros consumimos un poco más de fibra, nos da esa sensación de saciedad, ¿no? Entonces, Entonces el pan por eso también nos conviene. mejor. Claro, es mejor. ¿no? Pero no nos sirve de que nosotros de que nosotros vayamos a consumir el, el pan integral cuando, cuando solamente vamos a igual aumentar cuatro raciones, ¿no? en vez de estar consumiendo de, de igual forma menor cantidad. Bien, entonces eh, el consumo de agua es importante. El tema de la variedad de pan o pan, ¿tostadas también es, se puede consumir? Claro, por ejemplo, un pan equivale, eh, equivale a dos tostadas más o menos, ¿no? para tener en cuenta. Bien, entonces ahí la diferencia entre el pan de integral o el, el pan de yema, el pan francés, ahí podemos variar, podemos ¿no? variar. Poder... Ahora, está hablando de las personas que quieren bajar de peso y las personas que quieren aumentar masa muscular, que quieren subir unos kilitos de más. No, porque hay, como dijiste, hay metabolismos donde la persona que respira solamente respira y sube de peso y hay las personas que comen todo el día y no suben de peso. Entonces ahí... Eh, la persona, la dieta de, de, de la persona que quiere aumentar masa muscular, acá veo presente, eh, ¿cómo hace para aumentar masa muscular? Bueno, definitivamente tenemos que considerar también la actividad física, ¿no? porque lo que queremos es músculo, entonces tienes que hacer una actividad que te ayude a desarrollar ese músculo, tenemos que ver que estás consumiendo mayor fuentes de proteína porque por ejemplo hay gente que dice, ya quiero aumentar de peso, entonces voy a comer más pan, más, más papa, más arroz, o sea, más harina y eso simplemente va a hacer que se acumule también más grasa, sumado que no hacen una actividad física, entonces solamente empiezas a subir grasa y por eso también se ve un incremento quizás del colesterol, de triglicéridos, que al final. Vas a tener un exceso de peso, pero de grasa y con una con ¿no? triglicéridos elevados, con una hipercolesterolemia, ¿no? Entonces al final va a ser un daño. Ahora, a ver, eh, para esas personas, porque yo he visto el tema del de desayuno, almuerzo, cena, el, el aumento de, del consumo de carbohidratos y proteínas. ¿no? Así es. entonces, por ejemplo, en, en la conjunto. mañana es este avena, avena con dos huevos y es así una fruta y agua, ¿no? Ese puede ser el desayuno. Podría ser, pero igual podríamos aumentar, digamos, un pan con el huevo o, digamos, pollo de porcino. ¿Cualquier tipo de pan o recomendar el integral? Eh, no, porque si estamos ahí buscando como que aumente de peso, no es necesario que sea el integral, podemos dar un pan francés. Ya, uh -huh. y, en la, y, y luego a la media mañana, de repente... Ahí se podemos comer... estar dando fruta o podríamos dar quizás huevitos de codorniz. Pero más o menos también ahí va a depender de a qué a qué hora está haciendo la actividad física la persona. Porque cuando hace la actividad física antes luego, comer. o sea, antes debido comer algo y después también debería estar comiendo almuerzo. algo. Por ejemplo, si es que a las 12, doce y media y empieza actividad física a la una y media, ya termina antes, viene su almuerzo. Muerte. Antes, antes va a tener huevitos. como que sí, como que huevos y luego ya vendría su almuerzo, luego tendría una media tarde y luego tendría lo que es la cena. Tiene que comer más, seis veces. Y la media tarde, ¿qué es? ¿También huevo o otra. La media tarde puede ser fruta, en verdad. Podría ser fruta, puede ser frutos secos, ¿no? Se puede variar con eso. Y en la noche, una cena... Y una cena que igual tenga la misma cantidad de presa de, de, del almuerzo, o sea, del pollo, la pavita, el pescado, la misma cantidad, el mismo gramaje, y que sí se varíe en lo que es el, el acompañamiento, ¿no? Quizás ya solamente acompañar con una papa más chica, un camote, ¿no? Y poner verduras. Es dependiendo también cuánto quiera aumentar la persona, ¿no? Porque hay, hay chicos, por ejemplo, de que dicen, quiero aumentar, pero lo que ellos dicen es que no es aumentar sino quieren estar más marcados, más tonificados. Entonces, también es dependiendo de eso. Si uno quiere mantenerse tonificado o si quiere tener un incremento de masa muscular. Claro. Uh -huh. Bueno, entonces, ahí para las personas que quieren subir de peso, para <risa> que quieren aumentar masa muscular, eh, la dieta entonces es no dejar de comer, sino... Eh, Comer sano, pero también hay Saber las que, proteínas. También, exacto. ¿no? Lo que pasa es que una dieta es no debe ser una, una dieta como que algo genérico, ¿no? Como que voy, entro a internet, me busco algo y, y lo descargo para mí, porque todos los cuerpos no funcionan igual y porque todos no tenemos la misma rutina, ¿no? Quizás algunas personas trabajan más sedentarios, otros tienen una actividad de que están subiendo todo el día, bajando escaleras, ¿no? Entonces, depende de eso también. Como los antecedentes, si tienen alguna enfermedad, no si son alérgicos o intolerantes a algún alimento. Entonces, son varias cosas cosas que se deben tomar en cuenta y siempre salen dietas de moda, ¿no? así como sale una prenda de moda, igual es el tema de la dieta entonces Siente. siempre va a haber como que una dieta de que sale de moda y todo el mundo trata de, de imitarla, de copiarla, pero hay que siempre tener un especialista y algunas dietas que hasta, hasta se requiere tener antes un examen de sangre de hemoglobina para ver cómo está ¿no? la persona, que es lo ideal para empezar cualquier tipo de dieta para las personas entonces ya, ahí hablamos de las personas que quieren aumentar su masa muscular Ajá para las personas que no quieren aumentar, o sea, que quieren bajar de peso, porque antes de empezar a hacer ejercicios primero también tienes que ir de la mano con una dieta, ¿no? Una dieta estricta para poder reducir también y acostumbrar también al estómago, pero el estómago se puede acostumbrar para para comer de manera sana y adecuada, ¿no? Porque sí, por supuesto. encerrados nos da hambre de comer hamburguesas, pecho, pollo bróster, pollo a la brasa, el café quizás, el chocolate, el, el, el panetón que sobró en diciembre y queremos comerlo ahora. Claro. Y es, es que es, eso pasa. Es la ansiedad que, la, que genera, El estar sí. encerrados genera ansiedad. Y, Exacto. y la ansiedad a algunos le da, o a otros se deprimen o algo por ansiedad, comen y comen y comen y asumo que debe de haber aumentado el porcentaje de personas con obesidad. Sí, sobrepeso. definitivamente hay un incremento eh, muy alto de, de sobrepeso y obesidad, y, y se ve reflejado en los pacientes con COVID. ¿no? O sea, los, la mayoría de pacientes hospitalizados están con sobrepeso, están con obesidad, y eso hace que las comorbilidades aumenten. ¿no? Entonces, eh, lo que también es bueno es detectar que tenemos una ansiedad, ¿no? que la persona está en ese momento con una ansiedad, y de esa forma también tratar de ir calmándolo, porque a veces uno de frente, cuando se encuentra con la ansiedad, empieza a ver qué comer, y lo que quizás el cuerpo necesita es hidratarse. Entonces, de primera mano, tratar de ver si estamos realmente hidratándonos adecuadamente, porque a mm. veces solamente estamos con cuatro vasos de líquido al día y ya con eso queremos mantener a nuestro organismo. Y el tema que tú mencionas de, de que acostumbrar el estómago es muy cierto, porque a veces también las personas, eh, como los niños, ¿no? Los niños normalmente tú le das un poco y te dice, ya estoy lleno. Y la mamá ¿qué tiende a hacer, no, come come, que, comer. come todo el plato. ¿no? Claro. Entonces el niño, en verdad, ya no puede más, pero como la mamá está insistiendo, insistiendo, hace que la capacidad gástrica del niño aumente. Claro. Y el y yo me acuerdo mucho, y eso es lo que me dices porque las abuelitas tenían la costumbre de que hasta no terminar la comida no, no te, te a la mesa. Y tenías sí. que luchar, y dos de la tarde, tres de la tarde, sí. y seguías ahí con Era el una plato. tortura, sí, realmente, claro. ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta, porque el, el niño no, no va a poner un freno, eh, quizás como un adulto que te dice, no, ya tengo quizás malestar, estoy descendido, ya no puedo, es mi top el niño va a estar ahí, va a estar ahí y como que entre juegos le vas a seguir induciendo a que coma, que coma y eso también hace que su capacidad gástrica como que se distienda un poco más y ya cuando sea más grande va a empezar a comer también mayor cantidad y no se va a sentir saciado. no entonces eso es lo que hay que entender. Un niño, por ejemplo, no tiene la misma capacidad gástrica que un adulto. No le podemos dar la misma ración, las mismas cantidades, porque obviamente va a repercutir en su adolescencia, en su adultez, en que tenga un sobrepeso o una obesidad. Entonces, desde ahí es que parte. ¿Es muy difícil que los niños hagan dieta? Porque si tenemos un niño con sobrepeso u obesidad. Es, lo que pasa es que al niño no se le puede privar, porque está en pleno crecimiento y desarrollo. Entonces no es como que yo le diga, no vas a comer nada de carbohidratos, no vas a comer nada de esto, porque él no lo necesita para poder seguir creciendo por sus huesos, por su cerebro, todo, necesita todos los grupos de alimentos. Lo que tengo que ver es que no le voy a dar frituras, no le voy a dar quizás en este, eh, la misma frecuencia y tengo que incluir más frutas, más verduras también en ellos, porque el niño tiene rechazo a probar nuevos alimentos. Entonces tengo que ver la forma de darle alimentos que sean sanos para él y que trate también de aceptarlos. ¿no? Uh -huh. Pero ahí viene también de la mano y va de la mano con los papás. Y los papás consumen sí, muchos carbohidratos, sí, sí. muchas grasas y, el, y, y la, es una el, familia es un ejemplo, que... Claro. La familia entera tiene sobrepeso, incluyendo los hijos. Entonces... Tiene tiene mayor porcentaje ese niño, tiene digamos como que un 80% de tener sobrepeso o obesidad. ¿no? Es igual como cuando uno está a dieta, no por ejemplo, si tú estás a dieta y por ejemplo, y tu pareja o, o en casa no nadie está a dieta y piden algo, te va a provocar y se te va a hacer mucho más difícil poder seguir... Dentro de tu régimen, ¿no? Entonces uh -huh. al final vas a terminar pecando y vas a terminar comiendo algo que no debería estar estar en tu, re, en tu régimen, ¿no? Entonces es igual para el niño. O sea, no le vas a decir a un niño, no, debes de comer esto cuando papá y mamá va a estar pidiendo fat foods o simplemente alimentos procesados, ¿no? Entonces la idea es de que todos traten de, de tener una dieta balanceada. Pero el niño, entonces, a ver... Y el niño que tiene sobrepeso, y los papás, bueno, tratan de hacer ese cambio en la, en la familia, ¿cómo, ¿qué tipo de dieta se le puede dar al niño? Porque, bueno, los niños a veces que están acostumbrados ya a comer muchas frituras, y hablando de niños niño sobrepeso con obesidad, o chocolate, o comidas ricas en grasas, ¿qué, ¿cómo hacemos que cambie ese chip para que empiece a comer sano? Las preparaciones se le puede hacer, digamos, si antes la hacían como que fritura en sí, se puede hacer a la plancha no es, digamos, un tan, cambio tan no tan fuerte, por así decirlo o ahora también tenemos lo que son las freidoras de aire que es una gran opción igual va a tener esa apariencia pero ya no va a tener la misma cantidad de grasa que se le estaba dando al niño ¿no? Entonces, eh, los niños son muy visuales si tú les das un plato muy vistoso, muy colorido les va a llamar la atención y va a ser más fácil que él lo consuma, a que quizás le das todo zancochado, desabrido, lo Verdura. va a mirar y verduras y brócoli y va a decir como que no, ¿no? como a veces se asocia este, bueno, antiguamente asociaban ¿no? a Popeye comer espinaca y por eso los niños quizás en ese poco comían ¿no? entonces siempre hay que tratar de ver, asociar con algo para que ellos también puedan consumirlo de una manera más sencilla. ¿Y con niños el pan? ¿Los niños pueden comer pan? Pueden comer pan, pan sí. Se ¿Los pueden niños comer, ¿Cuántos panes claro, pueden comer? Claro, lo que pasa es que no estarían dependiendo de la edad, porque si estamos hablando de un niño preescolar, él está comiendo medio pan. <ríe> medio pan debería estar ¿Cuántos llevando. Años de, o sea, no medio sé lo, debería estar llevando de su, su, Claro. Bueno, debo, debo decir <ríe> que mis hijos les gusta mucho el pan, pero le doy. Al más chiquito que le usa más el pan que la mayor. La mayor come solamente medio pan, uh -huh. pero el chiquito sí come dos panes en el desayuno. Eso, ya, es bastante, porque si tiene dos, dos años. años, sí, es bastante cantidad. Ya, entonces, ¿solamente a cada uno le toca medio pan? Eh, al chiquito, al de dos años. ¿Y a la de cuatro? Al de cuatro puede estar comprando un pan tranquilamente. Ya, entonces hay que reducirle el pan, porque, bueno, si le gusta demasiado el pan... ¿Pan ¿qué tipo de a ver, es que estábamos hablando acá de las dietas milagrosas, sí. pero también acá? Sí. <risa> pues, no sé, iba para otro lado. Pero Juliana, te voy a pedir de verdad que te quedes unos minutos más también con nosotros. En el siguiente bloque también quiero seguir hablando contigo. Si tienes, okay. si porque, a ver, hablábamos también de las dietas milagrosas, pero también quiero hablar de las dietas peligrosas, ¿no? Y eso lo quiero hablar en el siguiente bloque. Seguimos con las dietas milagrosas, y es que he escuchado mucho sobre el efecto rebote, uh -huh. ¿no? Y ahí, te, y empezaba, cuando y, y empezamos la entrevista, hablamos de que la persona cree que por comer lo mismo todos los días, eso le va a ayudar a reducir eh, medidas o re, eh, bajar de peso. ¿Qué tanto eso ayuda? O sea, sí va a haber una disminución, ¿no? Definitivamente, porque si esa persona está acostumbrada a todos los días consumir eh, arroz, papa, ¿no? Acá en Perú se mezcla bastante harina, ¿no? Uh -huh. O sea, está acostumbrada como que puré, arroz y una pared. O tu estofado, que es papa, es arroz también, ¿no? De diferentes presentaciones. Entonces, obviamente, si nosotros hacemos el cambio y ponemos pollo sancochado, ensalada, de pronto... Claro. Va a haber una disminución de, de peso, como también va a haber una disminución de, de nutrientes. Pero cuando esa persona diga, por ejemplo, bajó los 5 kilos que quería, digo, ok, bajé mis 5 kilos, acabé la dieta, ya, voy a volver a lo que era poco a poco, empieza a incrementar el peso. ¿no? Y entonces dice, hice rebote. Pero es que no es, hecho, no es que ha hecho rebote, sino que ha estado con una, con una dieta súper drástica, y cuando vuelve a lo que vendría a ser su, su estilo de vida normal es que otra vez recupera todo, ¿no? Entonces ese sí, rebote. Es que y eso se ve muy seguido, ¿no? Y eso también pasa porque no van a una especialista claro. para que les haga una lista de la comida que come en la mañana a media so, mañana. Su esquema nutricional, exactamente. Exacto. Nosotros nos desesperamos por bajar de peso de manera inmediata uh -huh. y, y por eso eh, de repente eh, reducimos nuestras comidas y eso puede afectar, como lo dijiste, a nuestro sistema inmunológico, puede reducir nuestro sistema inmunológico. El, el las defensas de nuestro cuerpo si nos podemos contagiar no solamente de la COVID, que ahora se ve lamentablemente muchos contagios, pero sino de otras enfermedades. Claro, ¿no? puede dar la anemia a la persona, como digo, puede subir el colesterol, no, la glucosa también se le puede elevar. Entonces, y si por ejemplo esa persona era prediabética, puede día ya la diabetes, no puede tener una dislipidemia, en enfermedades, ¿no? O sea, siempre es importante. Por eso, eh, hasta para llevar una dieta mucho más adecuada, yo eh, particularmente trato de que me lleven un, un, un perfil de como demograma de completo, ¿no? Para ver cómo arrancamos, cómo estamos de, de, de hemoglobinas, si es que necesitamos suplementar en algo, adicionar algo, ¿no? En la dieta. Entonces, eso también es importante, ¿no? Es por eso eh, copiar la dieta de mi vecina, de mi amiga, o bajarme algo de internet, o si veo en una revista algo, ¿no? Que me llame la atención... Entonces, hay que, tener, hay que tener cuidado con eso. Bien, eh, Juliana, te voy a pedir que te quedes un bloque más con nosotros. Sí, claro. Nosotros nos tenemos que ir rápidamente a un corte comercial y regresamos aquí en PBO Salud. Bien, regresamos de la pausa, esto es PDO Salud a través de los 91.9 FM, PDO, la radio, confe y estamos con Juliana Saldarriaga hablando de las dietas milagrosas y cómo comer sano. Pero antes, recordar, recordarles que con el Centro Médico Médicis programa tu prueba de descarte COVID a domicilio por WhatsApp las 24 horas y 7 días a la semana. Reserva tu prueba hoy por WhatsApp al 945-517-259. Tenemos pruebas moleculares a tan solo 220 soles y pruebas de antígenos a 130 soles. Reserva tu prueba hoy por WhatsApp al 945-517-259 o entrando a nuestra página de Facebook, Medicis, Perú, Centro Médico Medicis, autorizado por el INS como laboratorio molecular, muchísimas gracias Centro Médico Medicis y bien, Julián, entonces estábamos hablando en el bloque anterior sobre las dietas milagrosas y qué no hacer, ¿no? y acá también quiero hablar pero sobre las dietas engañosas y la idea errónea que tenemos nosotros, en general hombres y mujeres que eh, eh, opciones para bajar de peso, ¿no? En las dietas engañosas, es, lo que yo he visto mucho es eh, el uso de las pastillas para bajar de peso. ¿Eso ayuda? No es lo ideal, ¿no? O sea, normalmente cuando ya se utilizan pastillas, uno que debe ser eh, con medio de un control médico, no, se utilizan en casos extremos, ¿no? Hay personas que tienen, digamos, una obesidad mórbida y necesitan someterse a algún tipo de cirugía de emergencia, uh -huh. entonces necesitan... ...un poco de peso para que puedan entrar el quirófano o algo. Entonces, en esos casos sí se puede usar, pero no es de que, por ejemplo, yo tengo un exceso de 5 kilos, 8 kilos y voy a estar tomando las pastillas, porque obviamente puedo generar bastante daño a mi organismo, al corazón, al hígado, al riñón. Entonces, es algo de que tenerlo, manejarlo con mucho cuidado. No voy a decir la marca, pero hay unos... Eh... No sobrecitos, que, que eh, es muy conocido, hay una X, uno eh, de los sobrecitos, que se utiliza mucho porque las personas comen comen uh -huh. y luego eh, a la semana, porque eso me han dicho y yo, yo he visto también, que comen toda la semana normal, las personas gorditas, subidas de peso y el, le toca el viernes, toman esa mm, es, ese sobrecito, y eh, los, los eh, lleva al baño, pero todo el día, los viernes, el, el sábado también toman y el domingo descansan. ¿Eso es saludable? Bueno. No, no es saludable, no, porque es como que se purgan, por así decirlo, ¿no? Pero, ¿qué te sirve que estés comiendo lo mismo, como que simplemente para que puedas evacuar? ¿Y que vas a botar? ¿Lo que has consumido ese día o el día anterior? A lo mucho, ¿no? Aparte que... ...tener, digamos, un purgante tan fuerte... ...va debilitando tus vellosidades intestinales... ...si lo haces con frecuencia, ¿no? Si, digamos, si, es, si lo haces toda la semana... ...entonces va debilitando las vellosidades... ...y eso también nos permita que absorbas... ...las vitaminas, los minerales, ¿no? ...los demás nutrientes adecuadamente... ...entonces uh -huh. por eso es que hay que tener cuidado... ...porque también hay que, hay que ver siempre... ...poner las cosas en la balanza, ¿no? Entonces es, ya yo voy a bajar de peso... ...pero a costas de qué, de mi salud... ...a costas de que tenga de, de algún problema adicional... ...que termine con una enfermedad... ...o hasta termine hospitalizado... Es como las chicas que tienen, por ejemplo, o las personas en general que tienen algún tipo de trastorno alimenticio, utilizan la manera de, de purgarse con, eh, por la culpa de haber ingerido algún exceso de, de calorías, ¿no? Pero a la larga se ven todas las consecuencias que tiene eso, ¿no? Aparte de la anemia, de parte de, de la caída del cabello, la debilidad, el agotamiento. Entonces, son varias cosas que trae el, el no llevar una alimentación adecuada. Hay unos, unos eh, potecitos de que, que se llaman quemadores de grasa, uh -huh. ¿Quiénes pueden utilizar, utilizar esos quemadores de grasa? El tema quemador de quemador de grasa en verdad está mal empleado, porque son termogénicos. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando una persona empieza a hacer una actividad física, uh -huh. esa temperatura de la persona va a subir. Entonces ahí es que ese termogénico, digamos, se activa y hace que internamente haya una mejor movilización de, de por así decirlo, de la grasa, por así decirlo, no y que se pueda este, utilizar como energía. Eh, explicándolo de manera simple, ¿no? pero cuando uno hace actividad física, hay también eh, niveles de termogénicos, porque hay algunos que se mezclan obviamente con taurina, que se mezclan con cafeína, con teína. Entonces, dependiendo de, de la concentración, es que también se debe indicar para algunas personas, porque si hay antecedentes de una enfermedad cardiovascular, puedo que eso le genere una taquicardia y, y también no sea algo perjudicial. ¿Cómo sería la, la comida ideal para una persona que quiere bajar de peso, pero no dejar de comer sano? Lo que tenemos que tener en cuenta es que la alimentación debe, o sea, no hay que privarse, ¿no? Eh, primero hay que partir que la dieta no es general, como les decía, va a depender la edad, el peso, el sexo de la persona, la actividad física, los antecedentes, o sea, realmente hacer una dieta es sumamente trabajosa. a veces todo el mundo piensa, ¿no? Como que, ah, dime qué comer, y no es tan sencillo, es algo que en verdad eh, dedica bastante tiempo, pero lo que podemos hacer es incluir en el desayuno eh, fruta picada. Debemos tener cuanto más variedad es muchísimo mejor, ¿no? Podemos variar entre kiwi, arándanos, eh, papaya picada, e incluir lo que es el, el huevo sancochado, huevo revuelto, pollo sancochado, podemos poner tostadas, ¿no? Y podemos incluir también a una bebida tipo una avena o una aquino a media mañana también podemos incluir lo que es bastante el líquido, que es importante, agua refrescos naturales sin azúcar no y podemos poner lo que es fruta en la hora del almuerzo vendría lo que es siempre una porción de ensalada en mayor frecuencia que sean frescas antes que cocidas para tener mayor aporte de fibra y también de los nutrientes y acompañarlos con una fuente de proteína. El pescado, la pavita, el cuy, el pollo. O sea, acá en el Perú en verdad tenemos una gran diversidad de alimentos y de beneficios que en otros países no hay. Solamente que a veces no los sabemos aprovechar, ¿no? Entonces no siempre vamos a estar consumiendo arroz, podemos poner quinoa, podemos poner trigo. no, Entonces ahí ya también tenemos más beneficios, más proteínas, todo lo demás. Luego podemos pasar a media tarde, como decía, podemos incluir lo que son los frutos secos, acompañarlo igual con una fruta, eh, podemos hacer un snack si quieren de popcorn ¿no? eh, y también con líquido. Y para la cena ya podemos estar solamente consumiendo lo que es la ensalada con la proteína, ¿no? con, con el filete de pollo, de pescado ¿no? y quizás incluir una, una rodaja muy pequeña de papa o de camote dependiendo qué tanto quiera bajar la persona. Ahora, se ¿sí ha escuchado el, eh, muchas dietas, ¿no? El, la dieta del de, del grupo sanguíneo, eh, no sé si has escuchado. Sí, he escuchado en un momento la dieta de los asteriscos, la dieta Hay un de, montón de dietas sí. y esa del, del grupo sanguíneo es que... Eh, Tienes que elegir un tipo de comida que debes comer todos los lunes, todos los martes, todos los miércoles, todos los jueves, todos los viernes. Y así, ¿eso te, también te puede ayudar a bajar de peso? Lo que pasa es que también si nosotros todos los días eh, recibimos la misma cantidad de calorías, va a llegar un momento en que, ¿qué pasa? Nos estancamos, no vamos a caer en lo mismo porque estamos recibiendo, no hay ninguna variación, ¿no? Entonces, si, si por ejemplo todos los días yo recibo 500 calorías, 500 calorías, al inicio ya, yo voy a bajar definitivamente porque si mi dieta estaba en 2000 por ejemplo y bajé a 1500 ese esa varias, esa déficit o esa pérdida, me va a hacer bajar de peso pero cuando ya yo, yo voy a seguir con, la, con, con lo mismo entonces como iba a seguir entonces con lo mismo entonces me voy a ¿qué va a pasar? lo que se conoce como el estancamiento ¿no? Uh -huh. entonces y luego la persona dice ¿por qué si estoy que sigo comiendo así no bajo peso? porque estás que comes todos los días lo mismo por eso es que es importante que sea variada la dieta también para que de esa forma siga teniendo una pérdida constante de peso. La dieta del té verde. Yo he escuchado también que muchas personas consumen, consumen el té el verde, verde, ¿no? Sí. ¿Qué tanto es? Bueno, el té. <risa> A ver, como decía, no debemos tener una dieta con un solo alimento, ¿no? O sea, va a haber la dieta del té verde, la dieta de la piña, la dieta de chocolate la dieta de mil cosas, entonces no, porque igual va a ocasionar una deficiencia el té verde sí es muy bueno, tiene antioxidantes entonces sí tiene beneficios pero no podemos hacer que nuestra dieta se base solamente en té verde, o no podemos hacer que una dieta se base solamente en una fruta o solamente en un chocolate, ¿no? Entonces hay que, como digo, siempre tener balanceado todo, incluir todos los nutrientes, los, los macronutrientes, proteínas carbohidratos, grasas, obviamente grasas buenas, no me quiero decir que una fritura, sino palta, frutos secos, el aceite de oliva, esa chainchi, ¿no? alternativas buenas, el pescado que son omegas, eso tener en consideración. La pitahaya que ayuda a... Ah, es excelente. Yo la recomiendo mucho porque eh, aparte que tiene, es muy rica en fibra, eh, ayuda a mejorar el, el tracto gastrointestinal y también a evitar el estreñimiento, ¿no? Entonces es muy baja en calorías. Si, la, si no hay la costumbre, no si nunca la han probado y se van a comer toda una pitahaya, sí, o sea, les puede soltar mucho el estómago, entonces empezar con media pitahaya. ¿Los niños pueden comer? Pueden consumirla, sí. Pero la misma carne y de pitafalla? No, ellos les dan un cuarto, un poquito. Sí, nada más. sí, sí, sí. sí porque sí, ¿Por sí. yo le di a mi hija y no le fue muy mal. Sí, le porque, fue muy mal. Es que como digo, siempre no hay que considerar costumbre. de que si hay uno no tiene costumbre a un alimento, cuando es los niños y se les da introduce un nuevo alimento, tratar de darle con solamente un nuevo alimento nuevo. Uh -huh. Para ver cómo reacciona, que no tenga ningún tipo de alergia, que no se le suelte, ¿no? Entonces, si ya sabe, si ya vemos que, por ejemplo, la pitahaya hizo que se soltara el estómago, quizás es reducir la cantidad o se suspende, ¿no? Pero ya sabemos que todos los demás alimentos sí los tolera bien y solamente ese ha sido el nuevo alimento que se le ha dado. Entonces, no es bueno mezclar alimentos, o sea, de golpe y varios nuevos para los niños. Correcto. Para las personas que han tenido el efecto rebote, porque no Ajá. han llevado una dieta adecuada, ¿y ¿les es muy difícil bajar de nuevo de peso? No, porque simplemente es cosa de hacerle una devolución adecuada y llevar una, una dieta eh, simplemente que la sigan de acuerdo a su requerimiento. Lo que sí quizás para las personas es que están un poco, por así decirlo, decepcionadas, ¿no? Porque te dicen, yo he estado con la dieta y otra vez he subido de peso. Claro. Entonces, eh, con la dieta uno no debe pensar como decir voy a hacer dieta una semana voy a hacer una dieta porque tengo antes se decía no el matrimonio la fiesta promo, o el viaje no entonces por Navidad, eso era año exacto ¿no? entonces por eso era la, la dieta entonces lo que nosotros tenemos que pensar es voy a cambiar mis, mis hábitos alimenticios uh -huh. voy a cambiar el estilo de vida quiero ser más saludable entonces ya no te cuesta. Ya lo ves como que algo normal, ¿no? Y esa es la, la idea, uno aprender a comer. Y cuando aprende a comer eh, balanceado, sanamente, te puedes dar el gusto. No es de que nunca vas a poder consumir eh, un fat food, una comida chatarra, no. Ya te puedes dar el gusto, pero ya lo tienes de una manera balanceada y ya el efecto tampoco es de que por esa comida vas a incrementar todo, todo lo que habías perdido, ¿no? Sí, nosotros estamos haciendo dieta... ¿Y los siete días de la semana debemos de hacer dieta o al menos un día podemos O sea, se conoce como que un día de trampa, ¿no? Pero no es tampoco todo el día que me voy a ir a comer de todo, voy a lograr, o sea, luego pizza y luego no, <risa> sino que lo... yo lo que normalmente aconsejo de cuando va a haber ese día de trampa, por así decirlo, que sea solamente una comida, de preferencia el almuerzo o el desayuno, porque luego voy a estar haciendo algún tipo de actividad que me va uh -huh. a permitir, ¿no? Este, quemar el exceso de calorías. Y ya para la cena que de ahí nomás voy a ir a reposar, que sea lo más ligero posible. La paltita, que es muy rica... Eh, se puede incluir... En las la dieta. personas también pueden... O sea, eh, las personas que quieren bajar de peso, ¿pueden consumir palta? Sí, por supuesto, porque como te digo, la, la palta es una grasa buena, entonces se podría consumir. Igual los que comer. quieren aumentar la masa muscular. Sí, no hay ningún problema. Bien, entonces ahí vamos bien, ya vamos entendiendo. Los extractos, uh -huh. esos extractos que combinan apio, combinan un montón de verduras con fruta, piña, para darle sabor... Eh, Ayuda. El tema del extracto es que se pierde la fibra, ¿no? De la fruta, de las verduras. Entonces, eh, y puede, puede haber hasta un poquito mayor de concentración, quizás del dulzor, ¿no? De, del, uh -huh. Dependiendo de las frutas que se hayan mezclado. Entonces, yo particularmente no lo recomiendo. Prefiero que la, la persona la coma al natural, la fruta o la, la verdura, ¿no? ¿Qué tanto aporta el huevo duro o el huevo frito? ¿Cuál eh, a, a nuestros nutri a, como nutrientes? Es proteína, entonces es excelente consumirlo. Obviamente es mejor, digamos, consumirlo sancochado o revuelto, que no necesite llevar, o sea, que no necesite añadir aceite, ¿no? Porque hay unas personas que le ponen un montón de aceite Necesito a la sartén no. porque se va a quemar el huevo, se va a pegar, ¿no? Entonces eso, y es mejor simplemente usar una sartén de tefrón que sea revuelto quizás y ya, ¿no? pero eh, mayor frecuencia que sea sancochado. ¿Y cuántos huevos al día? Se puede comer tres, tres huevos tranquilamente. Una persona que está haciendo dieta. Para una bajarlo. persona, una persona es que el huevo no es de que nos va a subir de peso porque el huevo prácticamente es, en realidad es mayor cantidad de proteína, ¿no? Si nosotros este, o sea, sí puede consumirlo tranquilamente tres huevos. Consumo de carne también es recomendable para las personas que quieren reducir medidas. Sí. O sea, como te digo, el tema de, de reducir eh, cuando una persona quiere o busca disminuir de peso, lo que se va a ver es la cantidad. O sea, no es lo mismo que yo me coma quizás un filete que sea de la palma de mi mano a que me coma todo uno de 200 o 150 gramos a la parrilla, ¿no? Y que le ponga papas fritas y que le ponga chorizo y demás embutidos. Eso sí me va a hacer que me incremente mi peso. El pollito de la brasa. Eventualmente se puede consumir. Papas. Porque eh, las papas fritas sí, también o se tiene que disminuir mucho más el consumo. Porque la papa definitivamente se sumerge en aceite para poder prepararlo, ¿no? Entonces se chupa bastante aceite y es un mayor incremento de grasa. Ahora, quien quiere aumentar de peso, uh -huh. y ahí hablamos de las personas que son muy delgadas, como nuestro camarógrafo, entonces eh, y él es flaquito, entonces y él quiere aumentar masa muscular, quiere tener musculazos, okay. y la, la, ¿la dieta cómo es? O sea, tiene que comer un montón. Él tiene que tener, cinco, tiene que comer sus cinco comidas. Sí, de definitiva, definitivamente sus cinco comidas. Y ejercicios. Y tiene que hacer actividad física. ¿Y si no hace ejercicio? Lo que pasa es de que si no hace ejercicio, todo lo que eh, consuma se va a ir acumulando también como grasa. y No se va a formar músculo, ¿no? Entonces, porque es algo en conjunto. Ah, entonces, si una persona quiere aumentar masa muscular, así como cinco, seis, siete. aumentar Porque si no hace actividad física, ¿cómo formamos músculo? Correcto. Entonces, ahí hay que tener. En carbohidratos, entonces se empiezan a incrementar de peso y los chicos se sorprenden porque no están incrementando músculo, obviamente porque no están haciendo ninguna actividad que los ayude a desarrollar esa masa muscular El, porque yo también es he escuchado conjunto. eso ¿no? del, del, ya me, me compro las proteínas hago mi uh -huh. batido pero no subo de peso y lo que me aumenta es la barriga no pasa chelera, le suelen decir entonces no es recomendable, o sea, si quiero aumentar de peso o quiero aumentar masa la masa muscular, muscular ejercicios ejercicio y la alimentación, 6 de, de, de la mano, dependiendo del, de, de la rutina, ¿no? Porque también, si es que... Recién, digamos, estoy empezando a seguir una rutina. Estoy levantando muy poco peso. Tampoco es que me voy a poner, pues, una proteína súper, o sea, tomarme como que tres veces al día un batido de proteína, ¿no? Porque obviamente no va, no va a haber un, una compensación. Y también, este, de esa manera, no voy a incrementar tanto músculo. Estoy, estoy haciendo simplemente que aumente más grasa. Claro, no. Ahora, los que uh, hay... Eh, trabajan en, en la parte física con ejercicios y aparte la alimentación, ¿eso puede de repente el hacer ejercicios disminuir o que pueda bajar de peso o no? Si es que no se alimenta bien. Si es que busca aumentar masa muscular. Sí. sí. si es que busca aumentar masa muscular y está con, con una rutina bien fuerte y no está comiendo este de más, no o sea digamos que su requerimiento de esa persona por ejemplo o sea 2000 calorías no y quiere aumentar entonces necesitaría 2500 si esa persona está llegando a 1800 obviamente va a bajar ¿Y cómo se sabe que estás comiendo de esas calorías porque cada cada alimento te da ciertas calorías por las cantidades entonces hacemos el menú se hace por cada alimento y se va sumando por cada día eso es y todo. eso se, se hace con, asumo, con una balanza ¿o? Eh, o sea, se puede hacer pesando los alimentos y con una tabla de composición de alimentos se va sacando el requerimiento de cada uno, pero también hay software que nos ayudan a poder deducir más o menos por gramaje, cuánto ah, es el ¿qué? aporte. ¿En internet hay eso? Este? No, o sea, para los profesionales de salud. Ah, no hay... No, es como que para... Entonces, ah. sí o sí, tenemos que visitar a un nutricionista para, para que, que, que puedan guiarlos diga... muchísimo mejor, sí. ¿Cuánto debemos de consumir? Y ahí que nos hagan la dieta. Exacto. No es que se me ocurre... De... Claro, no, no es, o sea, eh, ya un profesional de salud, digamos, ya como que por la frecuencia y todo, es como que en la, en la mente ya sabe más o menos qué combinaciones te puede dar, ¿no? Según los gustos y, y más o menos los antecedentes, te puede ir armando. Pero sí nos basamos en una tabla de composición, con cuánto aporta cada alimento, de proteínas, de, de, para poder llegar a tu requerimiento. Ah, de acuerdo. El Yacón yo he escuchado que tomen extracto de yacón pero... a personas diabéticas sobre todo se les recomienda es una ¿Y alternativa es para bajar de peso también eh, sí es ayudaría no es una, es una alternativa en realidad y también es permitido para las personas diabéticas porque hay muchos de que sufren de diabetes que se relaciona o, o padecen de obesidad o sobre y ese peso, yacón ¿no? para qué para qué sirve Ay, así? ayuda también como ahora lo venden también como para poder endulzar no hacen como que este azúcar de yacón alternativas entonces sí es una, una manera más sana el, el, ahora, el azúcar el azúcar se debe limitar definitivamente si estamos buscando disminuir de peso o se puede cambiar, ¿por qué se puede cambiar? por una stevia, una stevia orgánica no una stevia que tenga eh, tipo un edulcorante cualquiera ¿no? sino lo mejor es lo más natural si es que cambiamos por ejemplo por una panela que también es, un, es una preparación digamos o es un producto más natural Igual, a tener en cuenta. No es, lo, no es igual de que si yo voy a usar la panela y le voy a poner la misma cantidad o más o más cucharadas de lo que usaba de azúcar, mejor me quedo con el azúcar rubia. no ¿La panela, eh, dónde se puede...? ¿Lo, lo venden en cualquier sí. lugar? Sí, ahora lo venden en, en los supermercados también. De acuerdo, entonces, ¿puede ser panela o es orgánica? Puede ser orgánica. panela o es orgánica. Porque hay, también he escuchado de que bueno que el azúcar, rub, el azúcar blanca es mejor que el azúcar rubia. ¿Hay alguna diferencia? El azúcar, yo recomiendo más la azúcar rubia que la blanca. Pero hay mucha diferencia entre. Es por ambas. un tema de químicos, en realidad, por la preparación, ¿no? O sea, es, este, lo más natural sería el azúcar rubia que la blanca. Ya. Bien, entonces, Julián estamos ya llegando a ya. unos cuantos minutos para culminar la entrevista, pero ya, ya sabemos cuál, es, cuál sería el plan de alimentación para las personas que quieren bajar de peso uh -huh. y, y saber que es siempre bueno acompañar el agua. Si no nos gusta tomar mucha agua, porque nosotros no. los gusta... frescos naturales, ¿no? ¿Qué no tipo podemos de variar, la gelatina tendría que ser light, pues, para poder estar dentro del régimen. Pero la, la, la otra opción es chicha morada, limonada, agua de piña, de manzana, maracuyá. El maracuyá también tiene la propiedad de que ayuda a disminuir lo que es la ansiedad. Entonces, es una buena alternativa, sobre todo si estamos en estos tiempos eh, en casa, ¿no? Eh, néctar, algún néctar, eso se es encaja. Eh, <risa> de preferencia, no. De preferencia, siempre de hacerlo en casa, ¿no? Si ya por ahí no hay alternativa, puede ser. ¿Y así se combine con agua? ¿Igual el néctar o el refresco se puede de naranja? Diluir, Claro, se puede diluir. Sí, se sí puede, pero se ¿y puede eso diluir? va a reducir el azúcar también o no? Ah, claro, hace una, una menor concentración. Juliana, ya estamos llegando al final, dinos cuáles serían tus últimas recomendaciones entonces para las personas que quieren bajar de peso y están desesperadas por bajar de peso y las personas que quieren aumentar de peso también. Para las personas que quieren bajar de, de peso, hidratarse adecuadamente, no, son eh, litro y medio a dos litros de líquido al día incluir lo que son las frutas y las verduras en la dieta, puede ser en ensaladas al hora del almuerzo, a media mañana y a media tarde como un snack saludable. Eh, disminuir o controlar quizás lo, el, el consumo de harinas, que eso es normalmente lo que aqueja más a las personas y lo ideal definitivamente también acudir donde un profesional, porque la idea es de que bajen de una manera adecuada evitando cualquier tipo de enfermedad o disminuyendo el sistema inmunológico. Y entonces ahí va para las personas que quieren subir de peso o quieren reducir algunos kilitos de más. Igual que en los niños, ¿no? O si sea, hay niños que eh, de repente eh, tienen sobrepeso u obesidad, la dieta también no solamente debe ser para el niño, sino para los papás. Claro, lo que pasa es que el niño, sobre todo según la edad, está va a estar en una fase mucho de imitación. Los niños, son, son todo lo que ven que hace papá, mamá va a querer imitarlo. Entonces, si el niño ve de que el papá toma todo el día una bebida gasificada, el niño va a pedir la bebida gasificada. Y también están más expuestos a pedir cosas eh, o alimentos procesados porque ven mucha televisión y ahora también el celular. Entonces, y si vemos nosotros, nos sentamos un momento, bastante propaganda es de comida rápida, de bebidas gasificadas, de galletas, y el niño en automático va a pedir. Ahora quizás ha disminuido porque no están acudiendo al colegio y antes era el, el amiguito fiosco. ¿no? o el amiguito en su lonchera lleva tal galleta, ese niño también va a querer el día siguiente y le va a pedir al papá o a la mamá. O saliendo del colegio, la típica que, que era, ¿no? ¿te portaste bien? sí, Tu premio. Si, si tu galleta o Tu galleta gaseosa. o tu gaseosa o tu helado. ¿no? Entonces es, es como que a los niños lo acostumbran o que asocien el buen comportamiento con, con, dulce. con un dulce. Entonces eso también no, no debe ser, porque ya hasta de grande, si es, que tiene, si es que tienen un mal día, ¿qué hacen? no Necesito un helado, o si tuvo algo bueno, los hacen con, me voy a ir a comer una torta. La ansiedad que es importante manejar, ¿qué hacemos si tenemos ansiedad? Violenta? Actividad física, definitivamente la actividad física, tenemos que hacer algún tipo de actividad que nos ayude a eliminar esa carga de, de ansiedad. no La actividad encierro. física nos puede ayudar un montón, como también quizás algunas personas el leer o pintar, ¿No? y también eh, ahora que quizás estamos más más tiempo en casa, el buscar recetas saludables, ¿no? preparar ensaladas o quizás algunos, algunos panqueques de avena, pero tener opciones saludables, ¿no? Hidratarnos también ahí es muy importante. Correcto, Juliana. ¿Dónde te podemos ubicar? ¿Algún teléfono, alguna red social? Eh, bueno, en mi Facebook estoy como Juliana Salderriaga, nutricionista, en mi Instagram de igual forma, ¿no? Y también en el portal de salud en casa me pueden ubicar. Bien, muchísimas gracias, gracias. Juliana por venir. Y bueno, nos tenemos que ir rápidamente a un corta comercial y regresamos aquí en PBO Salud a través de los 91.9 FM PBO, la Radio Con Fe.